La geolocalización también está, eh, pues bueno, muy peculiar. Con esta, te va a pedir que al poner las calles, números, interiores, exteriores, códigos postales, te lo busca y se parece mucho como lo que hacemos a través de esos aplicativos de búsqueda de domicilios. Waze, Google Maps, eh, te buscan una referencia a través de una información de mapas satelitales para descubrir y que en tiempo, pues vamos, eh, te encuentra el lugar preciso y tú tienes que mover el mapa para dejar el punto en donde se encuentra eh, tu domicilio fiscal. Aquí muy importante, tú puedes tener varios números de operación ¿cuál es el domicilio que estoy registrando? tu domicilio fiscal y vamos a ver varios tipos de domicilios digamos aquí una crítica que eh, tienen los aplicativos el primero del REPSE lo estamos haciendo basándonos en la información del domicilio fiscal, luego la información del ICSOE te va a pedir información de los domicilios pero también ahí te puso diferentes domicilios social, convencional, muy bien, diferentes. Y entonces hay que identificarlos porque puede ser confuso de entre tantos domicilios que te está preguntando y cómo te lo está preguntando. Aquí la geolocalización te, tiene por objeto describir de el domicilio fiscal. Y bien, eso lo voy a llenar también desplazando acercando, alejando en el lugar entre qué calles y describir ese domicilio por último vendrá la parte de subir estos documentos y estos documentos vean todos ellos se van a subir adjuntando el documento donde te recomiendo con un buen escáner no necesariamente de cámaras son tan buenos o tan malos. Va a depender de la cámara que tienes y el programa para convertirlo en PDF o irnos a otros escáneres y que pueda darnos esa confianza. Pero vean los documentos, identificación oficial frente, identificación oficial reverso. Luego, domicilio fiscal, un comprobante de domicilio. Acta constitutiva completa. Oye, ya mandé el extracto del objeto. Aquí tienes que mandar toda. El archivo XML del comprobante de nómina. Y deseamos de todos. Y lo, el poder notarial. Y puede venir información que también se agregue más adelante te va a poner, por ejemplo, permisos de portación de armas de fuego. Entonces, esta documentación, vean, va a pasar de este estatus de subir a un estatus con una paloma que la, el documento fue cargado. Y desde aquí tú puedes eliminar el documento y volver a cargar otro y lo puedes visualizar. Puedes ver todos estos documentos y puedes con eso avanzar una vez que lo subas, avanzar. Y si la información que hasta aquí has llenado correctamente más la información que has subido en el PDF, lograrás llegar a esta pantalla, en donde ya viene su registro, se encuentra en validación. Van a pasar 20 días para que esperemos la respuesta de la autoridad. O te acepta, o te niega el registro. Tenemos ahí pregunta. Cristina, oye, en formato PDF, ¿Se suben los documentos? Sí, pero hay uno que no es PDF. Mira, un documento, como los archivos de nómina, esos documentos pueden ser en XML. Es un XML. Mira, ven este. Aquí están. Aquí está la calidad de los documentos. Se suben PDFs, pero este fue un XML. Este va a ser el archivo que cuando genere el comprobante, ese archivo de la nómina. No es un archivo pesado el XML, pero los PDF sí desafortunadamente andamos con el tema de que podemos hacer un archivo tan pesado, pero no va a servir si no se puede cargar. lo cargo, y voy a tener con este, y cuidar también la calidad del documento. Sí, eso, muy bien. Ahorita, lo, ahorita incluso me voy a meter a la página, hagamos pruebas, suba documentos. Bien, si con esto el trámite es aceptado, la autoridad te lo va a hacer, te lo saber, a través de los medios de contacto que registraste y te enviará este documento a tu correo y te dirá, oye, este este es tu registro del REPSE. Un documento que viene con todos los sellos y las menciones del gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que puede ser también eh, sacarse el código y tener un documento, que esto es lo que le entregaríamos a nuestro cliente, una copia, lo agregaríamos, lo que sí nos pide como un compromiso es agregarle el registro, el número de trabajadores eh, que van a desarrollar la actividad en el contrato, y el objeto registrado en este repse eso que se lo agreguemos al contrato, entonces, una vez que lo tengo ya aprobado, tendré que elaborar contratos e incorporarlo. Bien. Aquí te pongo algunos puntos recordatorios, pero que los vamos a, a, a ver. Te pongo. La autoridad te puede negar el registro porque la información es falsa, apócrifa. Ilegible. Muy bien. Porque te manda a lo mejor avisos de información pendiente y tú no atiendes los requerimientos. Entonces te niegue el registro. O porque se detectan datos ingresados, pero son imprecisos. Son información que no, eh, vamos, a lo mejor es hasta confusa, ilegible, apócrifa. Y ya el tema de cancelación lo veíamos. Si sí te lo va a cancelar la autoridad en el momento que ya estés operando y si también descubre que tu actividad a través de las informativas o de las inspecciones no la estás llevando como tú la inscribiste, ahí ya va a venir esa cancelación. Hay varias formas de por qué te lo está cancelando, dejas de cumplir con los requisitos, eh, violas lo establecido en la ley federal del trabajo, te niegas a atender una, una revisión, una in, petición de información o documentación. Vamos, puede haber múltiples supuestos para la cancelación posterior. Vean, aquí la autoridad del día con este comunicado, de a conocer que arrancaba el proceso de revisiones. Y con esas revisiones, te lo pone, eh, inicia la fase de inspección. No harán inspecciones masivas, sino estratégicas, en focos rojos, donde se determine que el análisis de datos o por el número de denuncias. Entonces, esto lo va a estar haciendo la autoridad. Aquí es cierto que es información en donde con esto la autoridad pues te lo dio a conocer desde la forma de registro y que iba a hacer inspecciones de forma periódica. Muy bien, vamos a ver en forma práctica cómo se ve el aplicativo. Cati, el punto clave es si no pongo a disposición de mis trabajadores, a mis clientes, correcto. No estoy obligada al Repse. Déjame ver si está. Ajá, ajá, ándale. No estoy obligada al Repse, independientemente que vaya a sus instalaciones, correcto. Pero si esto lo estipulo en el contrato, ¿me protejo? Sí, ya sí me lo tendré que valorar si me inscribo o no. Correcto, bien. Miren, vamos a ver aquí con esta postura y que tiene también eh, Katy. Eh, eh, esto apenas es el inicio. Estás describiendo una gran cantidad de información para tener un folio de registro y al final, es cierto, tendrás este documento que, que aparece como una especie de certificados. Tienes un registro, tienes que presumirlo a tus clientes. Tienes un folio en el padrón digital, pero te va a llevar a una carga administrativa gigantesca. Para empezar, es cierto que te va a mantener que tengas eh, al día tus obligaciones fiscales que no puedas tener rezago porque si tienes rezago fiscal la autoridad te puede cancelar el registro que desde el momento del trámite estás subiendo información pero estás expuesta siempre a una validación constante y además de mandar informativas cuatrimestrales y que crucen y que lo que puede pasar en cualquier momento que tú no cumplas puede tener afectación con la cancelación del registro o con las multas de no presentar las informativas. Entonces, hay una gran cantidad de información. Ahorita lo que vamos a ver, vean, bueno, vamos a tomar un receso a las 11.15. Pero volviendo del receso, yo ya tengo abierto esta manera de cómo navegar. Vean, me metí al registro dentro de la página del Repse, y es un registro donde yo puedo regresarme a estas pantallas e ir cargando, vean, yo puedo cargar aquí un archivo XML. Si lo tengo descargado y puedo subir un documento o un documento en PDF, por ejemplo, puedo subir una acta constitutiva y la busco, bien voy a buscar el documento y la forma de cargarlos no es difícil lo difícil nada más está en que el, el acta esté elegible el acta viene lo que quiero mostrar se si ha habido varias modificaciones entonces si hay que modificar cosas del acta es con el notario si hay que modificar el, de la actividad económica es con Hacienda Déjenme ver si tengo de aquí este documento. Y entonces, vean, ustedes sí pueden ir subiendo documentos. Aquí te va a aceptar un documento. Está buscando específicamente okay. esta acta. Y ven, aquí está el acta. La subo. Y el documento, vean, es un documento que quiero que vean también en lo que pesa. Y que el documento se sube. Aquí ya me lo negó. Tipo de documento no permitido. Por favor, suba un documento que no exceda de dos megas. Y vean, yo tenía un documento en donde efectivamente ese en el acta ¿qué tengo que hacer? buscar un escaneo de un documento que tenga un menor peso pero que siga manteniendo una calidad que cuando se abra eso es algo muy complicado porque también dependemos de la forma de la calidad pero también que no esté tan pesado por esas limitaciones entonces ahorita por ejemplo intenté con esta y no me lo permitió entonces, tendré que tomar algún documento y que sí lograra con ello ese propósito del acta de lo que tenemos. Muy bien. Entonces, el tema es que sí de, están eh, batallando a lo mejor entre calidad, pero también con espacio si yo cargo cualquier otro documento, vamos a ponerle un documento que hubiera sido mucho más ligero en un PDF, mira, por ejemplo, aquí, un documento que debe ser de dos páginas, y en el cual yo lo subo, vamos, no tiene la carga, el peso, pero que tiene que ser para que lo tuviera aquí, con este, al subir este documento, muy bien, en cualquier otro PDF, tú puedes subirlo y vean, este no me lo permitía, este me lo negaba, pero puedo subir cualquier otro y el otro documento me lo hubiera aceptado, pero no tiene caso, ¿para qué subes un documento por subir cuando al final la autoridad se va a hacer un proceso y donde va a negar cuando no encuentre una coherencia entre los documentos subidos y con la información que por un lado te pide llenar, transcribir o manejar de forma diferente. Ahorita que regresemos del receso, vamos a hacer esta forma práctica y para ir viendo. Tengo nada más una pregunta para que no se nos pase. Dice, ¿cuánto debe de pesar el acta? Aproximadamente... Eh, no lo tengo en la parte técnica, pero, eh, veríamos como lo que permite un correo y donde de tal manera que el correo nos permita, digamos, un peso que no fuera mayor, eh, por lo menos a este documento ahorita que lo abrí, vean, me hizo la negación directa de ese documento. Y te voy a mostrar el peso del documento que pudo haber sido en un escáner, que eran muy buenos antes que teníamos de 600 dpi Pero a lo mejor, ¿para qué tienes una calidad tan buena cuando no te lo va a permitir? Considero que una calidad de 300 dpi estará muy bien. Pero esos DPIs van a depender por eso entre calidad. Imagínate que le tomas con una cámara fotográfica de alta definición de última gama de tres cámaras o cuatro cámaras si ese documento con tanta definición no se va a cargar al convertirlo los nuevos aplicativos están trabajando sobre tener un, un documento que tenga buena calidad pero que no tengan tanto peso los nuevos PDFs y el, y el poderlos compartir, están trabajando con ello, entonces batallamos de que también es un trámite muy tecnológico en tener un buen escáner que permita la combinación de los dos, algo le, legible, pero que no sea tan pesado, pondré a 300 DPI para que pudiera tener el documento en una calidad visible, y ahora también, no color, blanco y negro, solamente blanco y negro, porque si usas color, ya lo tienes en un documento tan legible, que se ven los brillos, a lo mejor incluso de, de las etiquetas del registro público del comercio, pero no te va a dejar ver ese documento, entonces bueno, vamos a hacer un receso, vamos a volver a las eh, 11.35 eh, y a las 11.35 vamos a ver toda esta parte del repse que tendríamos muy bien, volvemos nuevamente yo voy a estar con cámara, micrófono este, apagados al pendiente pero 11.35 volvemos otra vez uh -huh. Muy bien, estamos de regreso para la segunda parte del curso. <coughs> Registro eh, especializado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también para eh, los aplicativos del ICSOES y Sub del Seguro Social y del Infonavit. Muy bien, vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. En donde nos quedamos. Estábamos viendo la manera muy peculiar de cómo subir documentos y que esos documentos, vean, nos pide el, el único comprobante que no es un PDF, es el XML de la nómina. Fuera de ellos, vean, se están subiendo información y en lo cual va a quedar de esa, de esa manera, tenerla previamente muy bien revisada, con buena calidad y donde yo puedo subir eliminar y modificar esos documentos. Muy bien. Vamos a regresar a una pantalla anterior. Este es lo último que yo subo, pero yo voy a ir viendo cómo me manejo dentro de la forma de esta página para ir agregando información o eh, eliminando y ver cada uno de estos. Como lo hacen tiempo, vean. Eh, utilizando eh, eh, con la red el subir una información porque lo está manejando a través de una página de la Secretaría del Trabajo pues realmente el documento tarda más tiempo por la conexión y en esa parte el, el documento puede haberse cargado pero después el proceso vean de la eliminación ya lo eliminó dice correctamente el tema del salir vean Vamos a verlo cómo me lo dejó. Y ya me lo dejó habiendo eliminado el documento. Entonces, es una parte importante, la carga que le dediquen ahí en estar viendo estos documentos. Tenemos también pregunta. Eh, muy bien, me avisan en este momento que estamos también en la transmisión en Facebook. Muy buenos días también para este, nuestros amigos de Facebook que estamos transmitiendo en este curso de aplicativos de registro eh, de proveedores especializados en la, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y así como los aplicativos tanto del ICSOE y SISU. Bien. Ahí, si yo quiero regresar a la sección para captura de la información o edición de todo lo que es la geolocalización, imagínate en el planteamiento, yo quiero mover algo, las actividades, el objeto... Yo tengo que manejarme en estos menús y esos son los que voy a regresarme. La forma, yo no puedo ir directamente a él, no puedo ir al del, eh, por ejemplo, el objeto que lo tengo aquí arriba. Este yo no lo puedo mover. Para moverlo, vean que aquí tengo un documento que subí. Para hacerlo tengo que regresarme en pantallas que okay. le puse ver documento, entonces tú puedes ver documentos y puedes estarte moviendo con ellos, pero para regresarte, le das en los menús que tienes de regresar y continuar, si aquí todo estuviera lleno y le hubiera dado continuar pues ya me saldrá la parte de que en 20 días espere a lo mejor la contestación de la autoridad, que a lo mejor sí me lo aceptan o me lo niegan el trámite, pero vean al darle regresar Estoy regresando a la sección inmediata que es la de la geolocalización. Entonces, cuando vas a iniciar este trámite eh, por segunda vez, tu pantalla quedó cargada con el trámite completa de lo que hiciste la primera vez. Tal vez la información que tienes que acompañar en una segunda actividad que vas a dar de alta ya nada más vas a sustituir en segmentos como puede ser la nueva actividad económica, porque ya tienes a lo mejor cargada información de una escritura, ya tienes eh, cargada a lo mejor información de los trabajadores, de la tarjeta patronal, pues en realidad ve, son diferentes pedacitos, segmentos que ahora estás intercambiando. Ve aquí en esta sección de la geolocalización te pone de acuerdo al domicilio, te lo busca como si fuera un tipo Waze, Google Maps, y vean, eh, en función a la información, voy a cambiar aquí de domicilio, para que tú veas cómo está, que le pusiera, por ejemplo, un domicilio, eh, le pongo aquí calle, reforma, Muy bien. Muy bien, 250. Pero vean, lo que va a buscar es por el tema del de código postal. Entonces, el tema de un código postal... Mira, te lo está cambiando la referencia... Y el tema de lo que de acuerdo a un código postal va a cambiar y te pide, precisalo en el mapa, dónde está. Si no corresponde a la dirección, a la dirección que se está buscando, vean, eso se puede mover y se puede poner centrado y con un domicilio donde la primera vez que lo pones, pues sí, te lo, te lo deja acomodado de acuerdo al domicilio, muy bien, que tuvieras. Entonces, es un dato de agregarle por el código postal referencias y también te lo busca dentro del mapa, vean, y así te lo va poniendo. Eh, o por ejemplo, eh, básicamente por el tema del código postal, es la referencia de cómo lo tenemos. Entonces, ese es el punto importante. Aquí que tuviéramos, por ejemplo, también en las zonas, por ejemplo, 04.000, le estaba poniendo en el centro de Coyoacán. Y vean, si no te lo precisa esto, cuando tú le das buscar, lo, lo busca. Y vean cómo cambia una zona de Coyoacán o a una zona de alguna otra delegación, por ejemplo, este, realmente con eso es una manera de poder ubicar en el domicilio. También vas a acompañar con un comprobante de domicilio y obviamente que con ese ya lo verán. Ahora ya que anoté con esto o que estoy seguro con el tema, aquí yo le voy a dar guardar. Se guarda la geolocalización. Y podré pasar a la sección siguiente. ¿Se acuerdan que la siguiente iba a ser la de los documentos a cargar? Vean, sí. Me voy otra vez a la sección de los documentos a guardar. Entonces, yo puedo moverme con esta forma de regresar o continuar para irme a los diferentes menús. Vean, aquí me voy a regresar, voy a ir a la sección de la actividad económica. Vean, estoy yendo de atrás hacia adelante para que la vean. Si le vuelvo a dar un regresar, me va a quitar el tema del de la, la, domicilio que había dejado registrado. En esa es una de las preguntas muy frecuentes, ¿cómo me muevo dentro del aplicativo? Y la forma de moverme, vean, de la, dentro del aplicativo, son con esos menús de regresar y continuar. Entonces, a, aquí estoy en una sección previa a la geolocalización que se llama registro patronal. En el registro patronal, vean, se compone cuál es la clave del registro patronal, tu número como, como patrón, pero además le vas a agregar cuál es tu actividad, eh, una actividad económica. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores tienes? Ahí lo veíamos en una eh, emisión mensual y bimestral, veíamos que 26 registros. Y le vas a subir la tarjeta patronal y guardas este registro. Entonces vean, es como segmentos, esta parte del registro patronal, pues va dirigido a temas del seguro social, me voy a regresar, si le diera todos estos y continuar, ya me llevaría a la geolocalización, pero vamos, le voy a dar regresar, y de cómo los menús que tenías adelante, de este se borraron, aquí tenía marcada la geolocalización, y el de los documentos por entregar, tenía un símbolo como estos, y se eliminó, digamos como que estoy en una fase antes de la geolocalización. Ahorita que le dé regresar, va a borrar el del registro patronal y voy a poder editar en los datos de las actividades económicas. Vean, le doy regresar y ya estoy en la actividad económica en la cual fue marcada en el objeto social y ve con pantallas muy gráficas para anotar con esto la actividad y además hacer el llenado de los cuestionarios